Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Melly Cat Blog. 10 animales que están en peligro de extinción y no sabías de su existencia. Antílope saiga, este animal está dentro de las 10 especies en peligro de extinción ya que han disminuido drásticamente los últimos 50 años esto debido a diferentes causas como la caza, la destrucción de su hábitat enfermedades provenientes del ganado doméstico, el virus de la bacteria pausterella multicida, etc. Se le conoce como saiga tartárica y es una especie nómada que tiene su origen en lugares semidesérticos dentro de las regiones soviéticas de Uzbekistán y Kazajistán, miden tan solo 80 centímetros, su cara es grande y ovalada, que hace que su nariz se parezca un poco a la trompa de un elefante aplanado. Y solo los machos cuentan con cuernos grandes, los cuales pueden llegar a medir 55 centímetros. Su alimentación se basa en hierbas, plantas y ramas que suelen ser muy duras, bastante pocas pobres y rancias, se encuentran en las estepas. Palmeria Dole, este es un ave en un alto riesgo de extinción, que actualmente sobrevive solo en Mui, en las islas hawaianas, y solo hay un área registrada donde se pueden apreciar y está protegida por la ley de acuerdo al Acta de Especies Federales amenazadas junto con su hábitat desde el año 1967. Se alimenta del néctar de las flores en la copa de los árboles, además de insectos y frutas. Los adultos son de color negro brillante con líneas blancas en los costados. Las partes inferiores son negras con blanco y las patas negras con unas plumas naranjas en las alas y rojizas detrás de los ojos. Además de un penacho crema que sale de estos y una cresta de plumas doradas en su cabeza y los jóvenes son marrones sin plumas naranjas. Tiburón Maco es uno de los animales más rápidos de todo el océano pacífico y atlántico que está en grave peligro de extinción debido a la pesca deportiva masiva y de consumo por su carne o sus aletas en el famoso platillo asiático de sopa de aleta de tiburón. Estos imponentes animales poseen un cuerpo largo con gran movilidad y velocidad debajo del agua ya que cuenta con una aleta curviada que puede llegar a alcanzar hasta 32 kilómetros por hora. Sus ojos son grandes y negros y tienen una mandíbula con grandes dientes cónicos y puntiagudos que sobresalen del hocico. Suelen medir entre 3 y 4 metros con hasta 200 kilogramos de peso. Esta especie solo se puede observar en 5 lugares del mundo que son Ciudad del Cabo, Sudáfrica, San Diego, Estados Unidos, Rhode Island, Estados Unidos, Islas Azores, Portugal y Baja California, México. Jibón de mejillas blancas, esta especie es conocida como la acróbata de la naturaleza ya que es capaz de alcanzar grandes velocidades en los árboles, viven en Vietnam, Laos y en la provincia china de Yunnan, su casa en estos lugares y la destrucción de su hábitat los han puesto en peligro de extinción, su alimentación se basa en frutas y también en dientes de león o capis. La existencia de este animal se dio a conocer a finales del siglo XIX. Su hábitat se encuentra en las regiones selváticas del norte de la República Democrática del Congo. Sus rasgos físicos son parecidos a la jirafa, caballo y cebra. Llegan a medir 2,15 metros de longitud y su altura en cruz alcanza medidas superiores al metro y su peso es de 250 kilogramos. En la actualidad se encuentra en peligro de extinción principalmente por la deforestación que ha destruido su hábitat o por la caza furtiva.